¿Cómo funciona tu ayuntamiento? Esto es el Ayuntamiento de Brujasot. El Ayuntamiento tiene una serie de competencias municipales, impuestos como el de bienes inmuebles o el de vehículos, ofrecer servicios como alcantarillado, limpieza o basuras, y también de gestión. ¿Cómo se toman decisiones? Esto se hace a través de diferentes órganos colegiados, pero ¿esto qué es? Los principales órganos son el Pleno Municipal, es el principal órgano de decisión, compuesto por los partidos políticos elegidos, siendo un total de 21 concejales. Luego tenemos la Junta de Gobierno Local, toma decisiones menos importantes, formadas por las tendencias de alcaldía, nombradas por alcaldía más la propia alcaldía. En la Junta están los diferentes grupos políticos del Pleno, el PSOE... El PP, Compromís, Esquerra Unida, Ciudadanos... Y bueno, no, a muchachos no estamos, pero bueno. Luego tenemos las comisiones informativas, donde se debaten las propuestas antes de que pasen al Pleno, formadas por los grupos políticos y funcionarios del Ayuntamiento, que se corresponden con las principales áreas de gestión, como igualdad, urbanismo, hacienda o promoción económica. Y por último, tenemos la mesa de contratación, formada también por funcionarios y los grupos políticos, donde se hacen las licitaciones para contratos de alineamiento con empresas. Existen otros organismos en Burjasot, como el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, es decir, la Casa de Cultura, o la Empresa Pública CEMEF, pero de ellos hablaremos en otro vídeo. Como hemos dicho antes, el pleno municipal está formado por 21 concejales, según lo que cada partido ha conseguido en las elecciones. Durante la celebración del primer pleno, los partidos eligen al alcalde o alcaldesa, en nuestro caso, alcalde. El alcalde, en un primer momento, reúne todas las competencias de gobierno y de gestión. Según su criterio, y normalmente según los acuerdos a los que llegue, delegará estas competencias en los concejales o las concejalas que quiera. Estas delegaciones se dividen en dos, delegaciones de área, que son las principales, ¿Recuerdas cuando hemos hablado de las comisiones informativas? y delegaciones especiales, que son las secundarias, y se crean según las necesidades del municipio. Así se desarrollan las concejalías. Actualmente, el Ayuntamiento tiene ocho áreas o concejalías principales. Gobernación, Servicios Municipales, Economía y Hacienda, Promoción Económica, Igualdad y Desarrollo Local, Urbanismo y Medio Ambiente, Seguridad y Acción Ciudadana y Bienestar Social. Los concejales y las concejalas que se encargan de esto Conforman el equipo de gobierno, ya que gestionan y administran directamente las competencias del ayuntamiento que el alcalde les ha delegado. ¿Y qué hacen el resto de personas que forman parte del pleno? Conforman la oposición. Y pueden debatir, votar o proponer, pero no gestionan directamente. Sí, aquí está esa pero bueno, no es para ponerse tristes. Bueno, y hasta aquí una breve introducción de cómo es el ayuntamiento. ¿Quieres saber más? Espera nuestro próximo vídeo.